Ciao! Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Un saluto a tutti, vamos a continuare con questa este de los dei capitoli dell'Evangelio di de Juan. Eh, nos quedamos all'inizio del capitolo 7. Y es aquí donde vamos a entrar en un capítulo muy, muy importante porque se van a tratar temas de verdad muy, muy fuertes. Y partiendo con esto vamos a hablar un poquito acerca de la redacción porque eh, hablo de los comentaristas que, que, ha, que dicen que algunos capítulos eh, tuvieron que ser eh, movidos para poder tener una secuencia que se pueda entender y aquí tenemos el vivo ejemplo de, de esta, de esta especulación porque eh, se podría dar explicaciones para, para poder comprender eh, estos movimientos o poder comprender eh, muchas veces entre entre entre comillas incoherencias porque en este capítulo vemos que Jesús nuestro Señor no quiere subir a Jerusalén porque intentaban matarlo Debido a lo que pasó en el capítulo 5 eh, Acerca de la sanación del cobre Vemos que eh, eh, el, el mismo escritor dice Quieren matarle por ese milagro Pero más adelante entre el versículo 3 y 4 Vemos que los hermanos de Jesús le dicen eh, ¿Por qué no subes y te haces ver para que tus discípulos crean en ti? Y haces un milagro obviamente Y ahí hay una incoherencia Porque si él ya había hecho un milagro En, en Judea Porque sus hermanos le dicen Sube una vez más y es ahí donde hay, está esa, esa discrepancia de, de los capítulos. Eventualmente se puede, puede haber otras explicaciones, porque quizás le pueden decir para que tus eh, discípulos vuelvan a creer en ti debido a lo que sucede en el capítulo 6. Eh, lo que sabemos cuando Jesús habla del pan de vida y de comer su carne, donde vemos que sus discípulos tienen una fricción, unos roces acerca de estas palabras que eran muy, muy fuertes. Digamos, es la primera observación que tenemos en este inicio de capítulo. La segunda observación, precisación, es acerca del de tiempo. Vemos que eh, se usan dos palabras, dos ideas acerca del Kairos y del Cronos, Porque Jesús dice, mi hora no ha llegado. Pero le dice a sus hermanos, el tiempo de ustedes siempre está listo, siempre está presto. Y ahí hay una hay una cosa que debemos comprender, que nosotros hombres, nosotros seres humanos vivimos en el tiempo. Vivimos en este en este en esta dimensión que está como lo decía Einstein, en estas tres dimensiones. Y el tiempo es el que rige, nadie puede escapar del tiempo, ningún ser humano. Tendríamos que ir más allá de la velocidad de la luz para escapar de los límites del tiempo. Pero, pero, Jesús establece el Kairos y el Kronos, que en, la, eh, digamos, en las comunidades, en el pensamiento occidental cristiano del siglo XX, consideramos Kairos la oportunidad, ese momento, eh, digamos, el, el caso, y el crono, que es el momento preciso, días, meses, años, segundos, minutos. Pero en Jesús no actúa esa misma idea de Kairos, como algunos dicen. Porque Cristo, nuestro Señor, es Dios y el tiempo no rige en Él. Cuando Él dice, mi hora no ha llegado, Él está hablando en la eternidad, la, obviamente la hora de su muerte, la hora en que Él es glorificado en la cruz. Pero precisamente cuando habla de Kairos, habla de un Kairos divino. El momento que Dios ha elegido. Porque Dios vive fuera del tiempo. Manipula el tiempo. Y obviamente, así como lo dice en el Apocalipsis, esa cruz donde fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso pueden da, darnos cuenta que cuando Jesús habla de Kairos, de ese momento, habla de su Kairos divino. No del Kairos humano, del Cronos humano. No, el Kairos divino. Y es ahí que nosotros tenemos que hacer una gran diferencia. Que es muy, muy, muy importante. La tercera observación para poder comprender muy bien esto. Es esa frase enigmática que Jesús dice... Que él testifica en contra del mundo Para nuestro pensamiento De hoy normalmente decimos Mundo a todo lo que es ajeno Al cristianismo eh, A los paganos igual. Pero se los está diciendo Sus hermanos Y sus hermanos qué estaban yendo a hacer Estaban yendo a celebrar La fiesta de los tabernáculos Algo dicho por eh, La ley Tenían que subir a Jerusalén La fiesta de Sukkot entonces, ¿cómo Jesús podría decirle eso a personas que, entre, entre comillas, hacían la ley? Y para poder comprender este detalle, tendríamos que pensar cómo, cómo piensa el escritor. Y el escritor sabemos que tiene una influencia de Kunram, de los sacerdotes de Qunran. Para, para, para explicarlo en pocas palabras, estos sacerdotes de Conra, los Esenios, eran sacerdotes que deci, decidieron salir, salir, a hacerse a un lado del sacerdocio que se estaba llevando en Jerusalén. ¿Por qué? Porque sus compañeros seguían la, la, el, el, la dictadura de Roma. Es más, los sacerdotes que se quedaron en Jerusalén querían llegar al poder a través de Roma y luchaban entre ellos, entonces muchos sacerdotes, entre ellos Juan el Bautista, eh, decidieron no contaminarse, salir al desierto, salir, separarse, y ellos obviamente viendo esto, este, eh, recibieron una revelación, recibieron una palabra, comprendieron algo, que en el fin, en el fin de todo, ellos tienen un, un libro llamado Las reglas de la guerra, en el cual se habla acerca de la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Esto no nace de los cristianos, no, esto nace antes, es ah, un escrito pre-cristiano. Y es entonces que cuando Jesús dice esta frase. Y cuando es redactado este libro, se entiende por qué dice, yo testifico en contra del mundo. testifico en contra de esa mala manera de vivir. Aunque si se está cumpliendo, porque eh, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas eran obviamente hebreos. Eran obviamente judíos no eran los paganos porque los paganos son paganos ya de una son hijos de las tinieblas pero está hablando de aquellos que debiendo cumplir la ley deciden vivir mal por eso cuando se habla de hijos de la luz y hijos de las tinieblas no está haciendo una diferencia entre eh, hebreo, griego entre cristiano y pagano no, está hablando de aquellos que de verdad tienen esa cabana, ese deseo profundo de cumplir lo que dice la palabra de Dios y es de esa manera que debemos recibir esta frase de Jesús ahora no vayan a decir que Jesús es ese ni nada de eso el escritor el redactor tiene mucha influencia que es válida porque es válida no nos está diciendo algo fuera de lo común pero tenemos que reconocerlo así que yo los yo les dejo esto para que puedan Poder, para que puedan hacer una exégesis un poco más clara, más eh, digamos teológica, les invito a orar por Israel no es nuevo ya es un tiempo muy difícil que están viviendo, les pido que oren para la conversión de Israel porque tristemente la, las noticias eh, no son libres. porque Israel eh, obviamente como, como el mundo se ha pervertido se ha pervertido, como cristianos se pervierten, también los, los, los israelitas se han pervertido, han permitido muchas cosas, los palestineses también han cometido crímenes en contra de la humanidad. O sea, hay, hay, no podemos decir quién es bueno o quién es malo. Lo único que podemos pedir es la conversión por amor a Israel. Así que los invito a orar.